Muy buenas, sé que mi cara quizás te resulta familiar Y hoy vengo aquí a hablarte de algo que me parece muy importante ¿no? Y quizás si me sigues o me ya me llevas viendo un poco Sabrás que pues, tengo un negocio online Que simplemente el mes de octubre ha facturado más de 20.000 euros Pero el punto donde voy y es justamente por lo que estoy grabando este vídeo Es que no quiero que te quedes con los 20.000 euros No quiero que te quedes con los negocios online Ni siquiera me importa eso Me importa lo que eso supone, que es el que pueda trabajar desde aquí, desde mi oficina en Madrid o desde cualquier parte del mundo, porque tengo esa libertad, tengo la libertad de poder elegir, qué bonita palabra, elegir con quién estar, desde qué lugar. Y eso para mí es lo importante de los negocios online, no el negocio online, me importa una mierda el negocio online, me importa una mierda el facturar, pero lo que sí me importa es la libertad que tengo. Una libertad que quizás hace cuatro años, cuando estaba trabajando en un trabajo fijo, con un jefe fijo, no podía disfrutar. Y es ahí donde voy. No es el negocio online, no es lo que facturas, no, no es eso. Es lo que eso supone en tu vida. Lo que supone también, por ejemplo, en la vida de Eva, que es alumna del incubador de lanzamientos, y gracias a crear su negocio online, ha podido... Oye, es que no, lo decía ella, ¿no? No, no, no quiero volver a trabajar. O sea, le llamaron para hacer una entrevista por teléfono Y dijo que no ¿Por qué? Porque está haciendo algo que le gusta Porque le, está, le da la libertad Que para mí es lo bonito De todo esto O David, por ejemplo, un psicólogo Que venía, pues, oye, pues estar en su terapia Todos los días, dando sus terapias Que es algo que, bueno, oye, pues medianamente pues, pues, pues, pues le iba bien Pero sí que es cierto que no podía disfrutar De esa libertad, que al final estaba limitado Por unos horarios, tienes que entrar hasta ahora Y salir hasta ahora y si quieres ganar más, tienes que trabajar más. Y ahora, con su negocio online, el, el, el mes pasado se fue a, viaja, a viajar con su pareja. Entonces, quiero que te quedes con eso, quiero que te quedes con la sensación de libertad. Tanto libertad económica, al final tener un negocio online te permite pues, poder facturar mucho dinero, lo has visto, tienes vídeos en mi canal de YouTube donde te sigo facturaciones donde entramos en mi cuenta, donde lo ves absolutamente todo ¿por qué? porque quiero que lo palpes quiero que veas que es posible que yo no soy diferente a ti que tú y yo somos iguales libertad geográfica oye, si eres de los que prefiere estar en la oficina o, o, o trabajar desde casa, está perfecto si eres de los que prefiere trabajar en cualquier lugar del mundo, también y libertad temporal. Sin un jefe fijo... Se llama negocios online, Siri. Sin un jefe fijo, sin un horario fijo, sin nadie que te diga qué hacer y a cuándo entrar. Y eso para mí es lo que supone un negocio online. No la facturación, no el negocio online en sí, sino lo que eso supone. Espero que te haya gustado. Y me despido.